Personas consultadas en San Francisco de Macorís dicen que apoyan la huelga que diferentes organizaciones populares tienen pautadas para realizar el próximo lunes en toda la región. Estoy de acuerdo con la huelga del lunes y con toda la huelga que hagan y que cogemos los fusiles si aquí habemos hombres en este país. Claro que sí, porque hay que ponerle freno a esto porque el gobierno está haciendo aquí lo que quiera con la gasolina y todo. ¿Para qué hacen huelga? Que aquí este país todos los días está en, la, en Detroit ya en Huega estamos, estamos en Huega, no hay cuarto, no hay trabajo, no hay nada. Totalmente de acuerdo, que se, para, que se paralice totalmente paralizado el pueblo entero, que nadie salga a la calle. Claro que sí, eso es, eso es importante porque si no hablamos y nos quedamos callados nos van a matar, todos los días subiendo y subiendo y no bajan y cuando le suben, le suben 10 pesos y le bajan, le bajan 50 centavos. Entonces, eso es justo, yo la apoyaría totalmente. El gobierno tiene que tomar medidas respecto a, a los combustibles, porque específicamente el pueblo tiene la razón. Hay que, pues, ah, yo sí estoy de acuerdo todo el tiempo con la huelga, porque eh, esto no está fácil. Hay que controlar eh, todo, porque los pobres están cayendo a pedazos. Esto está todos los días peor, sí. Una abuelita también, hay una huellita también, cae bien. Aquí hace falta que el Estado sepa, de verdad, que aquí hay gente que verdaderamente ya hay que pararle, de decirle un no a su política económica de hambre, de miseria que tiene este pueblo asumido, en una pobreza total. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.